Rosemary Hernández Reynoso salió de su casa para traer un hijo que ella tiene que se llama Luis Sánchez. Y ella le dijo a él, papi, vengo ahora y jamás abuelo. Nosotros queremos saber dónde está Romery. Cualquier persona que la vea que haga saber. El número mío es 829-382-0462. Romery tiene a uno preocupado y sus hijos preguntando. Ella tiene un hijo que está malísimo y ella no sabe. Y la hija de ella es todos los días llamando y uno preocupado. No puede comer, no puede dormir. ¿Qué edad tiene su hija, señor? 35 años. ¿Tiene ella algún problema o qué? Sí. yo quiero que ella, si ella ve ese noticiero, que aparezca. Porque ella lo que tiene a uno en suspenso con todo lo que está pasando. Muchísima gente que le hacen mal a la gente. Por favor, ¿dónde así tú estás. ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo ya salió. Como dos meses tiene Luis Ángel ahí. Y Luis Ángel llegó solo a mi casa porque ella le dijo vengo ahora y nunca llegó. ¿Qué edad tiene el niño que ella dejó? 15 años tiene Luis Ángel y eso no es así. Por favor, cualquier persona que sepa de Rosemary, Rosemary aparece, por favor. A Dios que te ayude y que tú aparezcas. Para uno no estar mal pasando. ¿Dónde usted reside, señora? Yo vivo en el barrio de David, yo soy de Villarriba. ¿Y dónde residía esta? la última vez que salió, ¿de dónde salió? Ella llevó el niño donde una hija mía que se llama Stephanie, Angie Stephanie Cruz Reynoso, y dejó el niño con ella y le dijo, papi, yo vengo ahora. Y jamás ella ha vuelto. Y esos es otros dos niños pequeños que ella tiene, que hay uno que tiene como unos 10 años y doce, ella no le duelen sus hijos ella. tiene ella que hacer algo, si ella escucha esa noticia, tiene que preocuparse por sus hijos, porque qué madre no le duelen sus hijos. Rosemary Hernández Reynoso salió de su casa a traer un hijo que ella tiene que se llama Luis Sánchez y ella le dijo a él, papi vengo ahora y jamás ha vuelto. Nosotros queremos saber dónde está Rosemary.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 Yo quiero que...